¿Imaginas poder aprender una habilidad que te permita trabajar desde cualquier parte del mundo y que te genere ingresos recurrentes sin tener experiencia previa ni siquiera en redes sociales? Y así era como yo empezaba mis talleres, mis webinars, mis clases de venta y todo. Hablaba, pero no adjuntaba pruebas. Ahora imagínate la misma situación. ¿Sabías que te puedo enseñar una habilidad que te permita generar ingresos recurrentes desde cualquier parte del mundo, aunque partas desde el más absoluto cero, aunque no tengas ni idea de redes sociales? Algunas de estas cifras te las puedo enseñar aquí, mi cuenta de Hotmart, mi cuenta bancaria Transferencias que he recibido Clientes Lo que hago con estas pruebas Es demostrarte Que esto funciona Funciona Las pruebas son imprescindibles Yo cuando empezaba mis talleres en vivo Mis clases Realmente Fallaba o no tenía ventas Porque no enseñaba pruebas en el mercado en el que vivimos, lleno de, de vendehumos, lleno de gente que te quiere vender todo, que, que hay mucho humo ahí, necesitas pruebas. Porque las pruebas lo que te van a dar es confianza, que esto funciona. Y estoy seguro de que alguna vez te ha pasado que vas a la cartelera del cine y ves ahí todas las películas y dices ¡Joder! ¿Cuál, cuál, cuál cojo hoy, no? Y lo primero que haces es llamar a un amigo, llamar a una persona de confianza Y decirle, oye, ¿qué película me recomiendas? Y todo lo que haces en este, en este proceso es una prueba Porque la prueba es un atajo Dani, pero ¿cómo que, cómo que un atajo? Si yo empiezo a tratar de querer venderte algo y te empiezo a hablar, y hablar, y hablar, y te quiero enseñar que esta habilidad que yo enseño, que te genera ingresos recurrentes, funciona, igual tengo que estar explicándotela 10 horas o 12 horas para que lo entiendas. Ahora bien, si yo te pongo unas capturas de exactamente cuánto es lo que yo estoy recibiendo con esta habilidad, tú tardas 3 segundos en creerme, porque ves pruebas, y no tengo que estar 10 horas explicándote cuál es habilidad, cómo funciona, etcétera. Y es realmente importantísimo esto. Y ahora me preguntarás, Dani, ¿y, ¿y qué hago si no tengo prueba? Bueno, pues lo primero que te descargas los gatillos mentales que tienes aquí, que son totalmente gratis, es una lista de gatillos mentales, y una vez que empieces a aplicar todo esto, empezarás a conseguir más pruebas. Pero si no tienes prueba, hay una prueba que estoy seguro que tienes. Y eres tú, tu caso persona si tú quieres ayudar a alguien en algo es porque tú ya has pasado por esa, esa situación entonces tú ya tienes prueba de eso ya puedes demostrar que funciona y entonces será un atajo no tendrás que estar días y días y días tratando de conseguir a ese cliente sino que simplemente le, le, le enseñarás cómo ese método cómo eso que tú le vas a enseñar a esa persona funciona Joder, a mí ya no me hace falta ni tener que vender ya puedo ser yo quien, a quien quiero enseñar o no quiero enseñar esta habilidad. Porque te puedo enseñar pruebas y pruebas y pruebas y pruebas de que funciona. Y eso es irrefutable. No puedes decir que no, porque una vez que lo has visto, no puedes dejar de ver. Así que aquí va un gatillo mental. Recuerda, si no quieres perderte estos gatillos mentales tan poderoso para influir de forma persuasiva, ya sea en tu negocio, ya sea en el día a día, etc., Ves aquí abajo y descárgate la lista de gatillos mentales. También suscríbete al canal porque en esta serie te estaré revelando absolutamente todos los gatillos mentales.